He encontrado lo que podría ser el mejor puto video de Youtube Perfecto ¿Y Hasbro? Wilson, no tenemos tiempo Eso. Hace mucho tiempo que no, eh, no, no subo vídeos Es normal que sube vídeos de la señora Rosa robados. Tengo que decir Estos dos no han medido el el likes? Sí, amigos, likes Pero tú eres gilipollas Vamos a hacer Luke, El, el reto del Colacom Ese no es... Son imágenes sin game totalmente. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que, Play! ¡Madre duro. ¿Qué es esto? Por favor! ¡Toma mi dinero! ¡Toma!